Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Gusto de saludarlos esta mañana. Estamos muy contentos porque podemos llegar nuevamente después de un pequeño lapso de dos sábados a cada uno de ustedes. Mi nombre es Boris Harmon. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta mañana una vez más la palabra de Dios. Por supuesto, como todos los sábados, es un privilegio para mí, siempre lo considero así, como un privilegio poder compartir esta verdad del mensaje de Dios con los que desean escucharnos. Estamos en vivo en Facebook y también estamos eh, lo vamos a subir en nuestro programa a, a nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Allí estamos siempre dejando los mensajes para que los hermanos que deseen puedan compartir y puedan eh, escuchar los mensajes de Dios. Como todos los sábados por la mañana, tu encuentro con Dios... Es un programa que se transmite después de las 10 de la mañana para todos aquellos que gustan escuchar un poco las experiencias desde este servidor y también la palabra de Dios. El día de hoy es, eh, lo hemos anunciado el día jueves o miércoles pasado, que íbamos a hablar acerca de algo especial, de algo muy especial en qué sentido en que con tanta vorágine de cosas que suceden en este mundo, guerras, enfermedades, pandemias a nivel mundial, situaciones difíciles en el trabajo, pérdida de negocios, pérdida de dinero, pérdida de oportunidades, la mayoría de nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre. Y más de uno de nosotros seguramente se ha preocupado por cómo voy a mantener a mi familia, ¿Cómo voy a pagar los estudios para mis hijos? ¿Cómo voy a alimentar a aquellos que dependen de mí? ¿Cómo voy a hacer para que mi vida aquí sea una vida llevadera, adecuada, tranquila? Normalmente, la mayoría de nosotros perdemos de vista el futuro. La razón es muy sencilla que muchos de nosotros no hemos conocido al Dios del pasado. Muchos de nosotros no hemos conocido cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Y esa es una de las cosas que nosotros, tal vez como que olvidando, o simplemente menoscabando las promesas de Dios... Comenzamos a vivir una vida de incertidumbres, y no una incertidumbre, sino incertidumbres diarias. Comenzamos a vivir una vida de, de ambulantes, zombies, porque tenemos como que las cosas comienzan a ponerse tan oscuras. La incertidumbre cubre tanto la mente del Hijo de Dios en este tiempo que las cosas que hemos vivido en el pasado o las cosas que Dios ha hecho en el pasado son olvidadas por el ofuscamiento del presente. El título de nuestro mensaje del día de hoy es Dios va delante de ti y de tus proyectos. En las experiencias vividas según la palabra de Dios, Especialmente en la experiencia de Israel. Israel era un pueblo que tenía experiencias tristes por su desobediencia. Habían pasado por conquistas, muertes masivas, abandonos totales en sus comunidades. Habían tenido que emigrar a otras naciones por la hambruna, por la falta de comida. Habían tenido que ser errantes en diferentes circunstancias a causa de su desobediencia. Y quizás una de las cosas que nos permite mirar un poco de manera eh, incierta es el hecho de que nosotros nos vemos a nosotros mismos como personas tan desobedientes, tan erradas, que miramos el merecimiento de nuestros actos y nos damos cuenta que nuestros actos no merecen la protección de Dios, no merecen la bendición divina, porque nos creemos impuros, porque nos creemos desobedientes, porque nos consideramos rebeldes, porque de alguna u otra manera hemos comenzado a considerarnos, cada uno de nosotros, Dentro de un tipo de vida culposa, que permanentemente anda acusándose de que no merecemos que Dios vaya delante de nuestros proyectos, delante de nosotros. La razón ya dijimos: no nos acordamos de cómo Dios condujo a su pueblo en el pasado. Nos olvidamos casi intencionalmente de que Dios obró en el pasado a pesar de las circunstancias de desobediencia y difíciles que tuvo su pueblo, Dios estuvo siempre con ellos, Dios nunca los abandonó, Dios siempre estuvo al lado de ellos. Y allí justamente una de las razones por las cuales nosotros debemos considerar mucho más de cerca, cómo Dios... Protege a sus hijos a pesar. Cómo Dios conduce a sus hijos a pesar de nuestras actitudes inadecuadas. En la experiencia de Moisés, Dios le muestra a Moisés el camino difícil del futuro. Pero dice. Dios cuando habla con Moisés yo estaré contigo desde el momento de la zarza en el momento de la zarza Dios le muestra a Moisés de que Dios es un Dios previsor cuando tú tienes un proyecto o él tiene un proyecto para nosotros Dios es un Dios que provee lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos imagínense ustedes a Moisés Después de escapar de Egipto, viviendo con su familia, un día en medio de la, del desierto, mientras pastaba las ovejas, ve la zarza ardiente que no se quema y le llama la atención. Y cuando se acerca a Dios, ahí Dios le habla. Le dice, mira Moisés, tengo un plan para ti, tengo un proyecto para ti. Y quiero que ese proyecto lo lleves a cabo porque yo confío en ti. Yo confío en tu, en tu capacidad, en tu liderazgo, Creo que tú te has preparado para eso. Aunque estuviste en un gobierno pagano donde no me conocían, pero tú conociste el amor de Dios. Mi amor. Tú sabes quién soy yo. Pero si por algún caso no te acuerdas, yo te voy a demostrar quién soy. Y hace la, la prueba de la serpiente y la vara, y la zarza que no arde, perdón, que no se quema. Y todas esas cosas pruebas, le van dando a Moisés evidencias de que Dios está actuando hoy. Y cuando le da la orden, le dice, vas a ir a hablar con el faraón. Moisés tenía 40 años en el desierto, sin conocer siquiera la oportunidad de poder hablar adecuadamente. Había perdido en 40 años la capacidad de hablar. Y me acuerdo estos días que yo estuve en un lugar inhóspito, por casi 14 días. Este, llegó un momento en que, como no hablaba con nadie, eh, comienzan a cortarse las palabras. Comienzan a, comienzas a perder la versatilidad de tus, de tus expresiones. Yo me imagino a Moisés diciéndole, Señor, ¿cómo voy a hablar con el faraón si yo ni siquiera sé hablar? Tartamudo, hasta me he vuelto tartamudo. Y Dios dice, no te preocupes. Yo ya he elegido a tu hermano para que él hable por ti Dios nunca te pide que hagas algo si primero él no provee él no prepara el camino para que te vaya bien para que te vaya bien no para que te vaya mal Dios quiere que te vaya bien porque él va delante de ti él va delante de tus proyectos. Él, él va delante de tus planes. Dios es un Dios previsor. No es un Dios cualquiera. No es, no es ese Dios que, que, que los seres humanos lo relacionan con las cosas materiales. Aquel Dios que solamente se preocupa o te, dice que, te dicen que te bendice cuando te da cosas. Dios provee delante de ti lo que tú vas a hacer. Yo no les voy a contar todo el proyecto que tengo ahora, pero se nos ocurrió abrir un proyecto de vida, de vida. Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿será que Dios quiere que este proyecto funcione, que este proyecto se haga? Y Dios es un Dios que lee tus intenciones. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Y de acuerdo a lo que sucede en tu corazón, de acuerdo a lo que pasa en tu corazón, Dios va a ir guiando y mostrándote el camino. Él va a ir abriendo en la oscuridad, por los rayos de su luz, de su sabiduría, de su previsión, lo que Él quiere mostrarte paso a paso. Y bueno, cuando uno comienza a mirar las cosas, por ejemplo, si tú quieres tener un proyecto y ese proyecto no tienes dinero, Dios va a comenzar a mostrarte ciertas cosas, ciertas evidencias. Si es que tú tienes un proyecto de abrir obra o hacer alguna labor en algún lugar y no tienes cómo, Dios va a comenzar a ponerte las condiciones. Yo fui a un lugar donde no tenía idea qué iba a pasar después de, de ir allí. Pero dije, Dios, esto es un proyecto que nosotros queremos. Y Dios nos proveyó de aquello inicial y después de proveernos aquello inicial, confiamos que Dios estaba guiándonos, confiamos que Dios estaba ayudándonos y finalmente comenzaron las puertas a abrirse. Hace dos semanas atrás yo salí de mi casa sin saber realmente si iba a conseguir alguna posibilidad de aquellas cosas que planeaba. Y apenas llegué el sábado por la mañana, éramos cuatro miembros en la iglesia. Una iglesia que no tenía ni siquiera miembros. Pero ya que yo iba allí, los hermanos limpiaron la iglesia. Y éramos cuatro en la iglesia, conmigo cinco. Y después de la predicación nos sentamos a conversar. Me invitaron a almorzar. El almuerzo muy sencillo, muy simple. Allí Dios me mostró de que él tenía planeado las cosas antes de que yo se lo pidiera. En ese almuerzo, la persona que me invitó a almorzar me dijo, no se preocupe, nosotros ya tenemos las personas que le van a ayudar. Al día siguiente nosotros tenemos la persona que le va a hacer este trabajo. Al tercer día nosotros tenemos la persona que le va a ayudar en esto otro. Y todo lo que planeamos durante dos semanas hicimos y un poquito más de lo que habíamos pensado, porque Dios fue proveyendo las cosas de manera magistral. Aquí Dios le va mostrando en el camino ¿no? lo que él quiere dar y lo que te quiere mostrar. ¿A quién? aquel que tiene proyectos, aquel que tiene planes. Esta semana miraba un vídeo de una persona que decía, ¿cómo alargar la vida? ¿Cómo hacer que tu vida sea una vida mucho más placentera en el futuro? ¿Y cómo alargar, alargar los años de vida? Y entre las cosas que dio, 14 cosas que tú deberías hacer, mente positiva, pensar en las cosas siempre del lado que puedas lograr, que siempre hay posibilidades. Dijo, finalmente, dijo él, si quieres vivir larga vida, ten proyectos, siempre ten proyectos. Esa es una de las cosas que tal vez tú no te has dado cuenta todavía. ¿Por qué tu vida está en el stand-by? ¿Por qué tu vida está permanentemente como que detenida? ¿Como que sin rumbo? ¿Como que en la nada? ¿Como una hamaca que se movió por un tiempo pero se quedó en el centro, estático? Dios va a abrir las puertas de las oportunidades cuando tú tienes proyectos, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuáles son los proyectos que Dios tiene para ti? Miles, muchos. Pero si tú, tú eliges un proyecto realizar en esos miles que Dios tiene, Dios va a considerar el tuyo. Porque esos miles que Él tiene, uno de ellos es tuyo solo que tienes que aprender a mirar las evidencias, las cosas sencillas, simples, que Él te va a ir mostrando. Allí está la clave, para que tú puedas vivir una vida con propósito, una vida renovada cada día. Durante mi estadía aquí en la casa, Aquí en la casa de la ciudad, yo me doy cuenta que tengo dolores de espalda, tengo dolores del hombro, he ido al quiropráctico. Tengo alguna pequeña hernia en, el, en una de las cervicales, quizás por el trabajo, por el peso, por circunstancias de, de vida anterior donde mi trabajo era muy físico. Pero cuando voy al lugar donde estoy yendo, donde les estoy mostrando, los dolores se van. El sueño que no puedo dormir hasta las 12, 1 de la mañana se viene inmediatamente a las 7, 8 de la noche. Tu vida comienza a tomar sentido, comienza a tomar orden. Parece que las cosas se acomodan cuando tú tienes en tu mente un proyecto, una vida que realizar un plan diferente, salir del statu quo y buscar un movimiento diferente en tu vida. Estaba leyendo aquí en el capítulo 30 de, perdón, capítulo 31 del libro de Deuteronomio, cuando Josué está tomando el mando después de Moisés.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 Ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pandemias, falta de trabajo, despidos, no hay estudios para tus hijos, no hay un sueldo, tu casa la vas a perder, el banco te lo quiere quitar, no sabes qué hacer con tu vida. Estás llorando literalmente, estás viviendo una experiencia triste de caos personal y no sabes qué hacer. Esfuérzate, ten ánimo. Jehová va delante de ti. Él te entregará los propósitos que tienes en tu corazón. Él los hará palpables, reales los dará conforme tú vayas deseando las cosas que tú quieras para honra y gloria de su nombre. Ustedes miran la experiencia de Javes, los territorios que habían sido distribuidos a Israel, estaban todos delimitados. Y Javes mira alrededor, dice, todos los límites ya están. Cualquiera, Cualquier persona con mente... Eh, retrógrada negativa diría ya están todos los límites a dónde más me voy a extender y James dijo extiende mi territorio señor aún en los limitantes aún en los momentos más difíciles de tu vida tú tienes que mirar más allá de tus limitantes porque jehová va delante de ti él mira y él sabe tus proyectos él sabe qué es lo que quieres hacer con tus proyectos. No necesariamente tiene que ser eh, proyectos evangelísticos para ir a predicar a un lugar. Puede ser un proyecto mucho más altruista con tu familia, con la comunidad, contigo mismo. Una mejor vida para ti. Que seas testimonio para, tu, para tus vecinos, para los que están a tu alrededor. Dios tiene un proyecto. Solo que ese proyecto te lo quiere dar a ti, pero tú todavía no te has vuelto una persona confiable para Él. Y Dios quiere líderes o personas sencillas, pero confiables, a quienes pueda abrirles la puerta en medio de, la, de los limitantes que hay en el camino para que pueda mostrarte qué es lo que tú puedes hacer por ti, por tu familia, por tu vecindario, por tu iglesia si quieres, por el evangelio si quieres predicar. Yo te digo que Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. No te dice, si obedeces, si te vuelves perfecto, si no cometes pecado, si eres una persona honorable, Dios va a estar contigo. Dios no te pone su condicionamiento para estar contigo. Quien se pone los condicionamientos para recibir las bendiciones de Dios eres tú. Si tu alforja es chiquitita, porque no crees, no tienes fe, no tienes confianza en él, eso poquito vas a recibir. Pero si tu alforja es grande, si aumentas tu capacidad de fe y de deseo de recibir mayores bendiciones de Dios, Dios te va a dar en la medida que tú le pongas a él en, en frente, de acuerdo a lo, a lo que tú desees, él te va a dar. Y no estoy hablando de cosas materiales solamente, sino de oportunidad de salud, de oportunidad de vida, de ser testimonio a los demás, de vivir una vida elocuentemente conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Josué, Moisés le pide enfocarse a Josué en la voluntad de Dios. No te apartes ni de día ni de noche, ni a la derecha ni a la izquierda, de aquello que Dios te va a dar. Dos cosas quiere Dios, que tú hagas proyectos y allí Él te va a abrir las puertas. Te lo digo por experiencia. Estas dos semanas fueron semanas muy importantes para mí. Haz proyectos, proyectos nuevos. Mi esposa me abrió la oportunidad, dijo, vamos a hacer tal cosa. Yo tomé el proyecto y comencé a hacerlo. Y Dios fue delante de mí. Él fue abriendo las puertas. Josué tenía un proyecto. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas un proyecto. Pero en segundo lugar, Dios quiere que te enfoques en ese proyecto. No te quedes donde estás. Abre tu mente. Pon tu mente a trabajar. Y haz que Dios te vaya mostrando en el camino qué es lo que tienes que hacer. Una cosa interesante para terminar es que Josué estaba al otro lado del río. Y dice la historia bíblica que ellos querían cruzar el río para conquistar el otro lado del Jordán. Y le dice a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo hago para cruzar? Mi ejército no tiene canoas, no tenemos barcos. ¿Cómo hago? Y Dios le dice, capítulo 3, pueden leer ustedes allí, que Dios le dice a, a, a Josué, di a los sacerdotes que carguen el, el, el, el arca. Que pongan sobre sus hombros. Y que caminen hacia adelante. Y adelante estaba el río. Enfócate, Josué. Tú vas a pasar a este pueblo al otro lado del Jordán. Moisés le había dicho, tú vas a hacer que este pueblo herede la promesa de Dios. El proyecto era ese. Pero él tenía que enfocarse. Y al enfocarse tenía que tener fe. Y esa fe tenía que estar visionariamente dirigida a la voluntad de Dios y cuando él dice quiero pasar el Jordán Dios le contesta, y le dice di a los sacerdotes que carguen el arca y que caminen hacia el frente no se abrió el río no se detuvo el río, perdón cuando ellos pusieron el arca sobre sus hombros comenzaron a caminar y cuando llegaron a la orilla del río no se abrió el río no se detuvo el río para que ellos pudieran cruzar, sino que, dice esto, los talones y las pantorrillas de los sacerdotes llegaron a cubrirse de agua. Dios leyó el pensamiento de estos hombres, finitos como tú y como yo, pecadores como tú y como yo, leyó las intenciones de esas personas. Y cuando vio su determinación de avanzar hacia el río y romper el limitante de la falta de fe, que muchas veces nos detiene a no entrar al río y hacer lo que Dios nos pide, entonces cuando Dios leyó el pensamiento de fe, la decisión, el enfoque, el proyecto que tenía Josué y todo el pueblo, el río se detuvo y el pueblo pasó. A conquistar las tierras de Cana. Mi querido amigo y hermano, yo estoy aquí para animarte, porque también Dios me anima a mí. Él también me da fortaleza. Él también me da oportunidades para poder comprender qué planes tiene Él para mi vida. Tengo 60 años, voy a cumplir 61 años y quiero hacer algo para Dios. A veces nuestra salud se quebranta y nos hacemos preguntas, pero esas preguntas solamente tienen una respuesta. Camina para adelante, me dice el Señor. ¿Qué te dice el Señor a ti esta mañana? ¿No tienes un proyecto? Dile, tengo este proyecto. ¿Mira ese proyecto como la oportunidad para que Dios te abra? todas las puertas necesarias. Si ves un limitante, ahí Dios puede abrir. Donde hay paredes, ahí Dios puede abrir puertas. No mires las puertas, no, no mires las paredes, mira las puertas que Dios puede abrir. Y una vez que tengas el proyecto en tu mente, camina hacia adelante, enfócate, porque Jehová va delante de ti. ¿Sabes tú que esto es la verdad? ¿Sabes tú que esto es posible? Solo depende de ti. Dios quiere que tú tomes el camino hacia adelante, anímate no te intimides que Jehová va adelante de ti espero que este programa te haya ayudado a ti a comprender una vez más que tú tienes un Dios maravilloso que tú y yo creemos en un Dios increíble de lo imposible y yo quiero que tú esta mañana te encuentres con Jesús por eso se llama este programa Tu Encuentro con Dios que te encuentres con Él y le digas ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? Y enfócate en confiar en las promesas de que Dios estará siempre delante de ti. Amado Padre que estás en los cielos, a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar, te rogamos que tú nos ayudes, los ayudes a confiar en tus promesas y a tener proyectos para que tú puedas ir delante de ellos. Señor, dales evidencias, danos evidencias de que tú estás guiando nuestras vidas. estoy seguro que con tu ayuda todo esto será posible. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi nombre es Boris Darman, tu programa de todos los sábados después de las 10, tu encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje y puedes verlo también en unos minutos en YouTube para compartirlo con otras personas. Un feliz saludo para todos.